Porque eh, lo que espera el cliente, cada vez más, de acuerdo con lo que puede ver en cualquier ciudad, que teatros y televisión y, este, y toda la oferta que hay en este momento de nuestro, del mundo del espectáculo, hace que eh, lo que se puede hacer en un hotel sea mm, por debajo de las expectativas. Nosotros estamos solamente en la parte que llevamos el show, que está medido, está fabricado dentro de un presupuesto ajustado la economía de mercado es de presupuesto y por tanto eh, controla muchísimo el coste no como hace 20 años que podías emplear un poco la imaginación la creatividad hoy esto ha pasado a muy segundo plano porque el presupuesto manda por encima de cualquier cosa entonces te encuentras que además del problema de tener un producto reducido en presupuesto eh, te encuentras que las instalaciones eh, no tienen técnicamente las infraestructuras mínimamente necesarias. Pero si hace 10 años podíamos sorprender al cliente, ahora es más difícil. Y dentro de 5 o 10 años más, mucho más difícil, ya que el cliente hoy es más sabio, conoce mucho más. Nosotros, además, nos hemos encontrado últimamente en una nueva tendencia respecto a, a entretener a un cliente de hotel moderno, que aquello del showtime previsto a una hora determinada para un cliente mmm, normalmente y mayoritariamente de charter, que cenaba a las siete o las siete y media de la tarde y a las nueve y media les podías decir showtime, que estaban todos en el salón, esto está en fase de recambio no desaparecerá en poco tiempo pero desde luego la tendencia es que cada vez más el cliente es más independiente menos de charter menos de horarios fijos ya no hablemos del factor cliente español que este con dos horarios nunca ha sido muy fiel entonces nos encontramos que nuestros espectáculos tienen una duración eh, concreta y tienen un punto de comienzo concreto que es la hora Determinada para el showtime. Suele ser las una y media, diez como muy tarde. Eh, cuando estamos tratando ese cliente que ha venido por su propia cuenta al hotel, que se saben los restaurantes de alrededor cuáles y cómo son, y que el hotel eh, lo consume muchísimo menos que los clientes, ya no hablemos de los de All Inclusive, que están perfectamente, están totalmente en el hotel. Pues este tipo de cliente. Estamos intentando, y lo hemos experimentado ya en esta actual temporada de invierno en las Islas Canarias, en en vez de crear showtime, crear ambientes. Un ambiente que un día está dedicado a la música chill out, con sus decoraciones correspondientes, una noche está dedicada al jazz, otra noche está dedicada a la, a la ópera, que es algo que está muy de moda, eh, otra noche es una noche latina con sus artistas latinos. Esto se hace en una zona que ya ni se emplea el showroom, el salón de actos, como teníamos antes. En esto es muy importante la transformación de la nueva hostelería. Porque estamos hablando de un nuevo consumidor donde este señor lo puedes atrapar casi de paso. Es un cliente más pasivo. Siempre hemos oído hablar en nuestro mundillo, de que el cliente cada vez es menos eh, participador, es más pasivo, pero es que ahora ya llegamos al, al máximo de la pasividad. Es que ya no vienen para la producción que, es, que funciona, sino que tienes que encontrarte con ella y tienes que habilitar esto con un horario más flexible, más amplio, o que bien los coges antes de irse a cenar, o bien les puedes enganchar después de la cena para hacer un café. Entonces, esto es un poco la tendencia. Un cliente que muy pasivo, que tienes que ir a él, hay que quitar las barreras, hay que... estos escenarios con luces y con cortinas y tal, que por muy bien que estén hechos al lado de los platós de televisión o los grandes teatros, no tienen comparación posible, y que además estas barreras, estas distancias, pues para un cliente diverso que se mueve difícilmente, no como antes, que eran clientes eh, o de una nacionalidad solamente o de un estilo de vida parecido. Ahora te encuentras que el Está cliente Está mucho más singularizado, claro, un poco el, incidiendo en lo que... El cliente que de Internet es un cliente muy diverso, muy diferente uno al otro. Cada uno es un mundo en sí. Entonces este cliente, para concentrarle a la animación que nosotros pretendemos, una cosa es muy importante, la animación de los niños bien hecha, porque cuando son familias con niños eh, la aprecian mucho, y la otra es estos ambientes que puedan... Eh, dejarse llevar uh -huh. ¿Y hacer alguna aportación? Señor sí, yo sí. tenía una pregunta para el señor Promaro más bien un, un mi pensamiento al respecto de los clientes eh, pasivos como ha comentado, es, es así efectivamente, cada vez el cliente usa más eh, los servicios externos al hotel, espectáculos, restaurantes museos, etcétera pero haciendo un poco de autocrítica eh, Creo que esa pasividad la hemos, la hemos generado nosotros mismos, que hasta ahora era, venían los clientes, venían los clientes, venían los clientes, no teníamos que hacer nada nuevo para, para retenerlos o para que vinieran más, debido a años de, de una gran bonanza económica. Últimamente los años no son tan esplendorosos como anteriormente y ahora nos estamos dando cuenta de que realmente hay que buscar ideas nuevas para que nuestro cliente se quede en el hotel a comer, que nuestro cliente se quede en el hotel a ...a escuchar, a ver eh, esa programación, ese show que está, que está programado... ...y ahí creo que todavía estamos un poquito a rebufo de lo que el cliente está esperando. Es, en ese sentido hemos esperado, bajo mi punto de vista, demasiado... ...el cliente ha cambiado de, de opiniones, de tendencias... ...obviamente ahora con el tema de Internet eh, y el tema de eh, la diversificación... De, ...de servicios, actuaciones, etcétera, no es tan fácil como hace 20 años... Pero es el hotelero, es el, es el empresario que presta el servicio el que realmente debe dar ese paso adelante para que el cliente se sienta a, a cómodo en el establecimiento en el que está. ¿Cómo puede detectar porque está claro que el hotelero sí tiene esa posibilidad de detectar cuál es la, la necesidad, pero el, el proveedor, digamos, de servicios al hotelero, en caso de alimentación, en, en caso de en cualquiera de los de todos los aspectos que, que requieren lo de un servicio, cómo puede detectar. ¿Qué es lo que quiere cuando además se singulariza mucho esas, esas nuevas demandas? Encuestas, eh, Internet... Eh, correcto. Es de... eh, comunicación, con el, comunicación con el cliente. Como he comentado antes en, en mi intervención, nosotros seguimos en contacto con nuestros clientes una vez han terminado su su estancia en, en nuestro establecimiento, porque queremos saber su nivel de, de satisfacción, qué es lo que le hubiese mm, gustado disfrutar, qué no ha disfrutado, eh, etcétera, etcétera. Mm, en base a seguir contando con la confianza del cliente, seguir mejorando y crear lealtad, que es lo que realmente que es sí, lo que, haría, exacto. repetitivos? No, no, simplemente eh, quería añadir a lo que él decía, lo encontraba oportuno, es que eh, estamos en una evolución constante. Eh, como como personas, y además intensificada de una forma bárbara. Creo que lo que se apetecía dentro de, hace tres años, hace cinco años, no tiene nada que ver con, con lo de ahora. Eh, lo que a mí respeta profesionalmente, pues tienes que intentar crear unos espacios muy flexibles, muy adaptables a unas nuevas necesidades, y que después con unos interiorismos se puedan personalizar y adecuar a cada una de Uh -huh. de las funciones, sea de espectáculo, sea de gastronomía, o sea de, de lo que sea, porque es que si no, realmente el mismo espacio te expulsa, uh -huh. no, no, no, no te encuentras a gusto. Y realmente la principal intención es mantener al cliente, Efectiva, al cliente dentro, cáptico. ¿no? Respecto a la pregunta anterior, nosotros hemos tenido la suerte del año 2004 a este de estar conectados con el establecimiento de otra manera que fue en el sistema de, pro, de proveerlos de un producto determinado. Nosotros llegamos a la conclusión que si conseguíamos ser una especie de socios del cliente nuestro, podríamos eh, producir mejor las necesidades de los clientes consumidores. Entonces montamos un sistema que se llama romanticocio, que es un sistema integral de la animación, donde los animadores, eh, los músicos los shows profesionales, eh, todo está englobado en, la misma, en el mismo equipo. De esta manera también obtuvimos la relación suficiente para tener el mismo cuestionario que tiene la dirección del hotel, constantemente. Lo que nos ha producido en cuatro años una información que en los treinta y cuatro años anteriores no habíamos dispuesto, ya que éramos solamente una parte del proyecto.